El intendente está recorriendo las distintas áreas de municipio, ¿con qué se está encontrando? Nos estamos encontrando con una situación dual. Por un lado, el entusiasmo de los trabajadores y trabajadoras del municipio, que, que sienten que empieza una etapa nueva, que se alumbra un camino de trabajo compartido, de reconocimiento del esfuerzo, pero digo dual porque al mismo tiempo veo la capacidad operativa del municipio que está absolutamente lim, limitada, diezmada, me atrevería a decir. Ustedes pudieron observar el estado de buena parte de la flota, del equipamiento, de la maquinaria pesada. La situación es, es es alarmantes, críticas, se ha reducido a la mínima expresión la capacidad de hacer del municipio, un municipio que estaba dotado de una operatividad sumamente importante. El desafío es sostener el entusiasmo, las ganas, el compromiso que estamos viendo por parte de los trabajadores que quieren volver a sentirse reconocidos, que se saben protagonistas del desarrollo de su ciudad, pero para eso necesitan contar con los recursos y las herramientas. Están severamente vulnerados en ese sentido. La verdad que estamos asombrados por el nivel de deterioro, de degradación al que ha sido sometido sobre todo estos sectores de, del municipio y asumimos el compromiso de revertirlo en el menor tiempo posible. Nosotros vamos a trabajar para que la operatividad que pretendemos recuperar se vea reflejada en la calle, en los territorios, en las plazas, en las escuelas, en los centros de atención primaria de la salud, en el mantenimiento del alumbrado, del arbolado público. Mucho se ha degradado, se ha deteriorado. Se ha confiado en mi criterio a la privatización de la operatividad, que eso eh, encarece mucho más este, la, las prestaciones. Se paga mucha más plata para hacer un trabajo que haciéndolo con personal municipal se, le, se lo hace tan bien o mejor y con mucho menos recursos. El mensaje para los vecinos y vecinas de la ciudad es que nos volvimos a hacer cargo, sabemos que la situación que tenemos que revertir es compleja, tenemos equipo, vocación y ganas de hacerlo, lo vamos a hacer en el menor tiempo posible, entendemos que hay prioridades que no se pueden desatender, la salud, la educación, la obra pública, la seguridad y para eso vinimos a saber con qué material contamos. Evidentemente hay mucho por reconstruir y ya lo estamos haciendo.